Por ejemplo, el tema de la corrección política está afectando al cine. Muy potentemente. Sí, bueno. Mire, eh, yo tengo acá una... Eh, ¿Cómo decirlo? Una nota, un... Un... Artículo. Un artículo, exactamente, profesor, de repente se llama la palabra. En donde... Eh, analizan, digamos, la polémica de lo políticamente correcto en el cine y la televisión, ¿ya? Les quiero leer un poquito de lo que dice esta nota, porque también está, tiene varios ejemplos de cómo han habido películas actualmente y series de televisión que nos han ido cambiando en perspectiva de algunas cosas, ¿ya? Y también vamos a ir ahí analizando. Dice, mire, los distintos proyectos vistos en cine y televisión son un reflejo de su época. Sin embargo, cada vez son más los títulos que se ven envueltos en la polémica al ser juzgados de de perspectivas, disculpe, contemporáneas, lo que han sumido a las artes creativas en uno de los momentos más desafiantes de los últimos tiempos. Y a continuación vamos a dar algunos de los proyectos que han suscitado debates en de lo políticamente correcto en este siglo XXI. Y tenemos varios ejemplos. Eh, mire, tenemos un ejemplo, yo no conozco esta película, pero se llama Canción del Sur. ¿Usted la conoce? Sí, sí. ¿Sí? Eh, bastante. bastante. Eh extraña, incluso para esta época claro, es una película con animación sí, ¿Sí? con humanos y animación a, lo Roger, a Rabbit? lo Roger Rabbit, sí uno de los primeros esfuerzos por hacer este tipo de películas claro, mire dice Walt Disney siempre soñó con adaptar la colección de historias del tío Remus recopiladas por Joel Chandler Harris, eh, ignorante de que su esfuerzo terminaría convirtiéndose en la obra más polémica del estudio los impresos exploran la ideología afroamericana en las plantaciones sureñas tras la guerra de secesión, pero los deseos de respetar la esencia del personaje fueron duramente criticados eh, desde el estreno del filme por ser considerados una exaltación del racismo y los estereotipos, lo que resultó en numerosas protestas entre 1946 al 47. A más de 70 años de distancia, eh, Canción del Sur ha sido prácticamente borrada del mapa al ser la única película del ratón eh, que nunca ha sido estrenada en ningún formato cero. Ah, nunca ha salido de ningún no. formato, ni digital, ni físico, no. nada. Mire, eh. Interesante eh, Se pensaba que esto cambiaría con la llegada de Disney+, pero el sistema de streaming ha sido todavía más precavido de lo que se pensaba El mayor legado contemporáneo de Canción del Sur es Splash Mountain, ubicada en los parques del ratón Pero esto podría cambiar ante las nuevas presiones para que el estudio modifique las bases temáticas de atracción ¿Usted, profe, eh, más o menos, cacha de lo que se trata de esta película? Sí, mira, eh, se supone que el... las historias del tío Remus son historias como los cuentos del tío Tom Jacob por todos estos cuentos del, de fines del siglo y de mediados del siglo XIX de sobre todo con el tema de la guerra de secesión aquí, aquí hay varias cosas bien importantes ¿Cómo era la vida de las plantaciones de los esclavos durante el siglo XIX? ¿Y qué es lo que ocurre después incluso de la guerra de secesión? Que esto es súper importante porque ojo, que se lograra la libertad de los esclavos no significó Precisamente que mejorara las condiciones de vida del pueblo afrodescendiente o de los negros Claro Y esto también es súper importante recalcarlo porque mucha gente piensa de que ah, es el, el, el tema del esclavismo Pero el Estado propiamente tal no se preocupó de qué pasaba con los negros De hecho el mismo Lincoln decía Una cosa es darle libertad y otra cosa es eh, que tengan igualdad de derechos O sea, olvídate, como se te ocurre Ah, claro Entonces, <ríe> todas estas historias que se recopilan, sobre todo en Canción del Sur Va a ir acompañado con distintos animales que van a ser característicos de, de, del grupo Disney, pero también eh, se romantiza mucho el tema de la esclavitud, porque está este antiguo esclavo que está con que eh, sirve en, este, en, en una casa como, como mayordomo, por así decirlo, y que está con los hijos de los hacendados, que son dos hijos blancos, rubiecitos, eh, ah, bien claro. bonitos... Y les va contando las historias de cómo era el sur, de los pantanos, de Memphis, de, de todo lo que es la zona sur de Estados Unidos. De esa zona pobre pero obviamente rural. Obviamente esta, esta película es de hace muchos años y se, se da en un contexto de obviamente de esa época. Claro, claro. Inc pero ojo, que incluso en esa época ya fue considerada racista. Como ahora ha sido Por eso imagínate la película. lo potente que tiene que haber sido esa película para que en esa época donde la verdad los negros no, todavía no tenían ningún tipo de derecho se sentaban en la parte ¿Ah? de atrás de los buses todavía eh, pudieran tener ese problema Entonces, Bueno, además todavía para que Disney no ni siquiera la haya, haya sacado la plataforma digital ahora? No, es que, porque es que una lo que pasa con Disney clásica, más diante. ahora es, es una cosa de que eh, ellos están eh, con el tema de la corrección política tan potente que no la van a colocar dentro de la plataforma ni aunque le coloquen un, un signo de precaución por así decirlo claro. como lo están haciendo con muchas otras películas no la verdad yo creo que no lo van a hacer yo creo que Disney quiere que esta película muera olvidada en el tiempo y el espacio sí como la el especial de navidad de Star Wars uy qué uy, uy, loco oye hasta hasta Harrison Ford le, le da vergüenza ese especial de navidad él dice que no lo hizo <risa> él no lo reconoce y se ríe nomás No, sí, sí, él se ríe nomás Uy. Pero la verdad, oh, tal, qué chanta la cagó Es muy, muy malo Llega a ser tan malo que al final es bueno Mira, es que yo creo que ni siquiera es bueno al final <risa> Porque mira, es una cuestión muy rara el, Está la familia de Chubaca Que son de otro planeta claro. Que están esperando una celebración que no, no es Navidad propiamente tal, pero es parecido a Navidad Donde claro. la gente se entrega regalos Muy parecido a Navidad Claro, como esto pasó en una, la escala esa muy lejana, todavía no había nacido ni Cristo ni nadie, entonces era ilógico que celebrara Navidad. Claro. Pero se ponen a ver unos programas en televisión y una señora te enseña a cocinar. Después vemos <risa> a, a un programa como que es para bebé chubaca donde se ponen a bailar. No, si lo ven y muy el baile bizarra. dura como media hora. Oh, <risa> y después llegan los, los del imperio a ver si está chubaca ahí. Y obviamente claro. chubaca no está porque todavía no había llegado. Hoy embe... Yo, mira, a la típica película navideña, que todos terminan felices cantando y bailando y comiendo ahí alrededor de la mesa. Sí, pero en verdad es uno de lo, de una de las cosas que te llega a dar cáncer a los ojos, ¿verdad? Sí, en <ríe> todo caso. Oiga, profe, pero nos estamos desviando del, del tema. Estamos hablando de lo políticamente correcto en el cine y tenemos el segundo ejemplo. Sí, pero mira, ¿eh? antes del segundo eh, ejemplo, me gustaría... Explicar un poquito a la gente qué significa el, el término de corrección política, o ya, qué es lo que es políticamente correcto, porque ojo, este término va se ha ido modificando con el tiempo. Dejemos este término como el término o la palabra de la semana. Claro, la palabra de la semana que puede ser corrección política o políticamente correcto, que va a ser lo mismo. Dice, Ajá. se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender. O poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Desde finales de la década del 80, el término se ha referido a evitar el lenguaje o el comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante de grupos considerados desfavorecidos o discriminados, especialmente por grupos definidos por género o endia. En el discurso público claro. y en los medios de comunicación El término se utiliza generalmente De forma peyorativa Con la implicación de que estas políticas son excesivas O injustificadas Pero ojo, esto viene de mucho antes también Me refiero a que este término va pasando Desde el izquierda a derechas De izquierdas a derechas Por ejemplo En eh, ser políticamente correcto en la época de los 80 era seguir el, el parámetro de, de Ronald Reagan y ver a los yuppies y, y al capitalismo como algo bueno. Ahora ser políticamente correcto es seguir lo, las tendencias de izquierda y que nadie se ofenda. Claro. Entonces Por eso digo, ojo con que esto va a ir cambiando. En la actualidad la corrección política tiende a que eh, se corrija hacia proteger a las minorías y que los ofendiditos no se sientan mal. El problema es que ahora yo creo que como nunca antes se está saliendo de las manos. No, ya se fueron de las manos, o sea, se les fue de, de todo parámetro Claro que puede haber sido, porque como dice usted los 80, claro, iba cambiando de forma, iba cambiando de bando por decirlo así, pero esto todo ya se fue de las manos por favor, lamentablemente, es todo políticamente correcto y no se puede decir nada ni siquiera pensar nada o opinar algo diferente a lo que opina eh, una minoría o la raza o la, perdón, no la raza sino que las masas ofendía ¿eh? entonces hay que tener bastante cuidado Mira, lo que partió como un cuidado con ofender a los grupos minoritarios terminó siendo, los grupos minoritarios te dictamos cómo tú tienes que hablar, vestir sentir, pensar. Yo creo sí. que eso es lo terrible que ha pasado en, en el último tiempo y por eso digo, por ejemplo, que Disney Plus jamás se le va a ocurrir eh, eh, colocar en su catálogo una película como Canción del Sur a menos que te coloque como una hora de disclaimer ¿Eh? o que te corte la película en la mitad claro, diciendo, no, y lo otro eh, lo, lo ejecutivo haciendo reverencia así más doblado que japonés con claro. visita eh, que por favor los perdonen por haber puesto esa película ahí en el... no, y los van a acusar de racistas, los van a acusar de todo y claro. capaz que eh, la gente llame a boicotear Disney más y que la gente no contrate el servicio sí. y, y eso es lo que le tienen miedo en el fondo pero mira, claro. le han tenido tanto sí. miedo a estas cuestiones, que las películas uh -huh. llegan a ser tan malas, que al final terminan uh -huh. perdiendo adeptos. Te pongo un caso, Star Wars. Uh -huh. Ah, claro. Con Star Wars, con las tres últimas películas, de verdad, la corrección política se notó tanto, e incluyeron cosas a la fuerza, pero de una forma tan descarada, que al final la historia quedó sin un sentido. Bueno, ahí tiene Mulan también, por La por nueva Mulan, efectivamente. Eh, todos los hombres son malos y las mujeres por ser mujeres son buenas y dos que eran enemigas se terminan abuenando. no en la que en verdad la película es horrible oh, claro. como capitana Marvel también. Pero está hecha políticamente correcto. Claro. ¿Mm? así que sí pues mire yo iba a dar el segundo Há, ejemplo ¿ya? Eh, tenemos de ejemplo la franquicia de X-Men Dice, los mutantes integran uno de los equipos más populares del cómic no norteamericano, pero también uno de los más inclusivos por la temprana integración de un equipo multicultural que contó con nativos americanos, africanos y soviéticos, así como eh, por su mensaje simbólico de unidad y aceptación. Esto no es suficiente para el mundo contemporáneo, pues eh, una asociación que se llama got algo así, We Got Discovered asegura. Exactamente Asegura que la franquicia cinematográfica A cargo de Marvel Studios podría Cambiar el nombre del grupo para Aclarar que la alianza incluye Personajes masculinos y femeninos Las adaptaciones dice a cargo De Fox ya habían bromeado Con esta posibilidad cuando Deadpool Emplea el nombre de X-Force para Evitar el sí. machismo de su recién Formada agrupación y cuando Una enfurecida Mystic Sugiere a Charles Xavier que los hijos Del átomo sean rebautizados como como X-Woman, eh, porque las mujeres siempre están salvando a los hombres por aquí. En caso de concretarse, no descartaremos que la medida pueda extenderse al popular impreso. Ay, ay. Pero que mira, esto sería ya terrible porque, claro, los X-Men o hombres X hombres en general ¿Mm? eh, eh, que incluye a la mujer, incluye a todo claro, como bien dice, siempre fueron muy inclusivos, a diferencia de los cómics de DC o de los héroes de DC que siempre eran personas íntegras que tenían como un destino predeterminado, el caso de Superman o, o el caso de Batman con un destino manifiesto acá no, acá son los, los, los cómics de Marvel sobre todo la franquicia King Man y los demás son jóvenes que de repente por azar del destino, jóvenes comunes y corrientes encuentran un superpoder o se dan cuenta claro. que tienen uno pero eh, la gran gracia que tuvo Marvel y pegó tanto y que compitió tanto a DC incluso yo creo que en su, tiempo, en su momento lo destronó fue que eran personas comunes y corrientes o sea cualquiera podía sentirse identificado por ejemplo con la historia de, de spider-man un cabro chico pajero que, que era débil, que no, no, no pasaba nada en su vida. Hasta que lo pica una araña y ¡pum! Se transforma. Pero tuve claro. el caso Superman, no. Él viene ya predestinado de un planeta donde son todos poderosos. Y él tiene como un Oye, ¿usted un sabe destino? que Hadwe era del equipo? ¿Sí? Sí, pues él tenía el poder de convencer a la gente con promesas y mentiras. Así que lo llamaron excremento. Excremento, claro. <risas> oh, yeah. Entonces, ya, yeah, que, que ahora vengan a, a uno de los grupos más inclusivos. Vengan a darle juego ahora, porque no, que no sabe quién Man, que eh, ponle que Woman. Ay, ah, ya, claro. No, ya, Ahora, demasiado. lo que hizo pues, eh, Deadpool, yo me acuerdo de la película, pero lo hizo parodiando y lo hizo cagándose de la risa de la gente que pensaba sí, en eso. Sí, pues es como ironizando todos esto, estos movimientos, todo esto para... Entonces, mira, ojalá que Marvel no ceda, porque no correspondería, la verdad. Bueno, no sea, eh, yo creo que aquí algunos años podemos tener juego. Ojalá sorpresos. que no.